Buenas noches, bienvenidos a irreverentes en este viernes a todo nuestro público que nos sigue y no está en el concierto de Don Omar. Muchas gracias por su audiencia. Mauricio Zárate, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Andrés. Buenas noches con Tertulias, con Tertulia. Qué bien que no estén en el concierto de Don Omar. Y si están y nos ven por reprise, igual, igual bien, ¿no? Bien por ustedes. Quiera San Pablo, muy buenas noches. ¿Cómo que bien que no esté en el concierto de Don Omar? Feito, ¿eh? Bien por la gente que esté en el concierto de Don Omar. Bailón viviendo de... el viernes y bailongando. Uh -huh. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, compañeros. Un placer hoy compartir el panel con el compañero Rod. Allen Quisbert, muy buenas noches. Caballero, buenas noches. Señor, señorita, Rodi, gusto tenerte de nuevo en la mesa. Buenas noches. Y por supuesto a todos ustedes, muy buenas noches. Igualmente, Rodi, muy buenas noches, qué gusto tenerte. No, buenas noches a todos ustedes. Siempre se siente el cariño en la mesa antes de, de entrar a la irreverencia. Pero eh, saludos igual a todos los que están en casa y, bueno, temas importantes también los de hoy en día, ¿no? Totalmente. Justamente. Hoy vamos a hablar sobre 14 años del estado plurinacional de Bolivia debido a que el domingo cuando se vaya a celebrar pues no tenemos programa y tampoco el lunes que va a ser feriado entonces hoy día aprovechamos para profundizar en ese tema tan importante estamos hablando que en la historia moderna boliviana se ha tenido el estado del 52 o el estado de la revolución nacionalista el estado pretoriano como en algún lugar mencionó Sabaleta Mercado que fue las dictaduras militares el estado neoliberal y ahora el estado plurinacional que son nada más y nada menos que más de una década, 14 años ¿Qué se ha hecho? ¿Han habido avances? ¿No han habido avances? ¿Qué se ha dado? ¿Ha respondido a las expectativas? Pues bueno, estamos a tiempo de hacer un balance de este proyecto nacional que ya tiene pues mucho tiempo y que ha tenido unas enormes expectativas para lograr consolidar un país mucho más justo, mucho más igualitario, y mucho más inclusivo. Pero también el día de hoy eh, lamentamos que falleció el jesuita, antropólogo y lingüista Javier Albó quien sin duda alguna se queda pues dentro como una figura, un referente de la historia intelectual boliviana y que también incidió en los acontecimientos políticos de nuestro país en favor pues de las grandes mayorías empobrecidas. De esos temas estaremos hablando hoy, vamos con el primer clip por favor. El Estado plurinacional fue consagrado por la Constitución de 2009 y desde entonces se celebra cada 22 de enero. Hasta 2019, en coincidencia con la asunción del primer presidente indígena del país, Evo Morales, en 2006, tras ganar las elecciones con más del 54% de los votos. Es una jornada que representa la consolidación del nacimiento de la Revolución Democrática Cultural instituido a través del Decreto Supremo 405 emitido por Morales, que decreta el 22 de enero de cada año como Día de la Fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. 14 años que ha cambiado la historia de este país. Desde el 2005, realmente nosotros los bolivianos, ya somos respetados, tenemos dignidad, soberanía, el país ha ido en crecimiento, ya no estamos como anteriormente, había gente que pedía limosna. Bolivia es un ejemplo de una entidad plurinacional. Su nombre oficial, de hecho, es Estado Plurinacional de Bolivia. Es un país donde coexisten varias comunidades nacionales, cada una con su propia cultura y sus características asociales. Estos conjuntos se reconocen entre sí, aceptando y respetando sus particularidades. Un Estado organizado según criterios plurinacionales apuesta por la descentralización, promueve la participación de las diferentes colectividades y otorga un cierto grado de autonomía a cada nación, minimizando los riesgos de división de su territorio y los eventuales reclamos de independencia o soberanía. Bolivia es un ejemplo de una entidad plurinacional, con el reconocimiento de 36 lenguas indígenas en su constitución política vigente en Bolivia desde el 2009. Bien, vamos a empezar por la polémica, creo yo. Alem, ¿cuál es tu perspectiva del Estado plurinacional? Eh, mira, lo dicho ayer, eh, hay, una, hay un escenario donde la constitución política del Estado, los nuevos fenómenos sociales, no movimientos sociales, fenómenos sociales que se han acontecido post-2000, 2001, han generado una apertura nueva de, de incursionar de manera... Eh, más representativa de diferentes actores sociales que hoy por hoy los podemos llamar pueblos o naciones indígenas, que me parece interesante, pero con una, alt, con, un alto, con una alta carga de valor social político, pero no así lo económico. Y lo económico ha tenido una transición diferente y eso ha sido como una, es una relación... Ya llamemos lo natural post-86, digamos que los las migraciones mineras, las migraciones urbanas o las crisis rurales que han habido han generado que estos, eh, que estos actores sociales vayan buscando nuevos escenarios de desarrollo económico. Y es ahí donde las leyes no han generado grandes cambios y grandes transformaciones y aportes a estos sectores. Por el contrario, se han ido... Eh, eh, inter, se han ido, eh, ¿qué se dice? Se han ido mezclando, ¿no? Es, no encuentro la palabra, se han ido mezclando con las economías ya posesionadas, que sería el capitalismo. Recordando Albo, cuando te habla sobre las comunidades aymaras, te plantea la misma tesis, que los, los pueblos indígenas, hablando de la, de la parte del occidente, el sector colla, se ha incorporado a la economía urbana dentro del capitalismo y a partir de eso ha fortalecido esta economía. Una economía, no sé si burguesa, pero sí de alto valor económico. El día de hoy tenemos, por ejemplo, en la San Francisco, la, el convite, creo que se llama así, o recepción de los cocanis. Tremenda amplificación, tremendos grupos internacionales que van a ver y termina el día domingo solo el convite. Me parece interesante. Y ese valor no, lo ha, sido, no ha sido gracias a que la constitución política del Estado los ha reconocido y ahora viven dignamente. No, eso ha sido todo un trabajo. Os recordemos a las empresas, a la NOCA. A la noca, desde el, por lo menos desde el 70, empieza todo un desarrollo económico de, la, de las grúas a la noca y hoy por hoy es un potencial latinoamericano como industria. Y eso no se debe a que la constitución política los amparó. No vamos a negar que la constitución, vuelvo a aclarar, que le dio un alto valor político-social, pero no se mezcló con el tema económico que tiene otro tipo de valores. Rodi, ¿tú coincidirías en que el Estado plurinacional en lo político va separado de las transformaciones económicas que vivieron pueblos como por ejemplo la Aymara? Yo creo que el Estado es una construcción social. Obviamente se le tenía que entender al Estado como... Una institución en movimiento y en transformación. Y si algo que vamos a discutir el día de hoy es que no podemos empezar a, a, a refundar un Estado por decreto. ¿no? no se puede decir aprobamos la constitución el, el día del referendo y al día siguiente tenemos un nuevo Estado plurinacional. No, no es así. Hay tensiones dentro del Estado. El Estado reconoce las fricciones que existen en la sociedad y es un, es un campo de lucha en el cual nosotros, como agentes, nosotros como, como personas, partes del Estado, como sociedad civil organizada, la sociedad política y demás, somos los que vamos a generar estos cambios, vamos a impulsar estos cambios. Es decir, que el Estado no va a transformarse solo y tampoco basta con aprobarlo con un referéndum, sino tenemos que empezarlo a construir día a día, noche tras noche, desvele tras desvele, sacar esa esa, esa colonización que existía en el Estado republicano para tratar de imponer una nueva lógica y una nueva visión de construcción de Estado y de país. En otras que todavía no se lo ha logrado. Que depende de los actores que lo vayamos a impulsar. No. Autocríticamente, yo creo que hay avances en el reconocimiento de derechos, por ejemplo, en el reconocimiento de la gran invisibilización durante años, durante décadas y siglos, más de 200 años por ejemplo de pueblos indígenas por ejemplo de economías comunitarias que existían Formas de organización, formas de justicia que no han sido reconocidos por el, estado, por el estado republicano y que sí es un intento, sí es una lucha por reconocerlos en un nuevo estado plurinacional. Un nuevo estado plurinacional que tal vez podemos ver que tiene tal vez una casta burocrática que no ha sido cambiada todavía. Si vamos a hablar de estado vamos a tener que hablar también de funcionarios públicos que está en la cabeza del funcionario público. El funcionario público del estado republicano en el 96, en el 98 es el mismo funcionario público que está ahora en los ministerios el 2006, 2008, 2009 hay que ver, hay que analizarlo y va a ser eh, importante eh, uh -huh. incorporar estos temas ¿no? para, igual sobre lo que van a decir para las siguientes dos intervenciones para quienes nos ven y quizás no han no están tan al tanto diferencias un poco claras entre el estado republicano anterior y el plurinacional sí bueno la plurinacionalidad es un modelo de Estado, eh, no, no, somos, no somos el único, Ecuador también es un Estado plurinacional, eh, existen antecedentes históricos que incluso te llevan a pensar que hasta Canadá pudo llegar a tener características muy claras de Estado plurinacional, el Reino Unido se puede considerar un estado, casi casi un Estado plurinacional. La Unión Soviética. La, la Unión Soviética, exactamente, totalmente el tema de Yugoslavia incluso se podría llegar a considerar un, un estado plurinacional y, y, y algo que y a partir de esta, de, de esta noción la lógica es muy clara es una organización política, social y jurídica de muchas naciones que componen que, que, que se terminan uniendo no en una nación sino en un estado ¿no uh -huh. es cierto? De, esa viene a ser una definición aburrida de, de estado plurinacional pero hay, hay dos puntos que, que me gustaría como que lanzarlos de uh -huh. a modo de, de iniciar un poco debate picantito. Eh, cuando llegó la propuesta en Chile de la constituyente, se habló mucho de ser un Estado plurinacional. Uh -huh. El artículo 1 o 2 del, del proyecto era, Chile es un, una república, ta, ta, ta, ta, ta, ta, plurinacional. Uh -huh. Y mucha gente decía, quieren que dejemos de ser república. Y la explicación era, no, es más, lo dice, Chile es una república, no es que o eres república o eres estado plurinacional, uh -huh. en el caso de Bolivia somos república y somos estado plurinacional, por ejemplo. Uh -huh. eh, y como otro punto eh, un tanto polémico es que yo creo que es un, un concepto en construcción, yo creo que es muy difícil que todo el mundo se ponga de acuerdo en qué es un estado plurinacional. Uh -huh. El problema es que hay mucha gente que yo creo que malentiende el concepto de Estado plurinacional. Y ahí sí circunscribo totalmente las palabras de Rodi. No es que si lo pones en, en la ley, ya está. No es que seas una ley contra el feminicidio, listo, ya no hay feminicidios. Uh -huh. Pasa exactamente lo mismo con, con la Constitución. Y yo creo que no hemos llegado a consolidar, no se ha llegado a consolidar un Estado plurinacional. Al menos todavía. Ok. ¿Qué Ya. Yeah, um... Es importante el repaso que tú hacías, Andrés, al inicio, de cómo los distintos modelos de Estado que, que, que tenemos, porque no me parece correcta eh, la apreciación de Mauricio de decir, bueno, sí, seguimos siendo república, pero quién sabe qué es el Estado plurinacional, es algo en construcción. No es, eh, no me parece algo correcto verlo así, teniendo el conocimiento que tenemos de nuestra historia, ¿no? Uh -huh. Hemos tenido, eh, después de la independencia de Bolivia, eh, un, un modelo de Estado concreto con medidas económicas concretas con un, con una jerarquía y estatus concretos en lo social que lo estudiamos en el colegio que lo estudiamos en la universidad, quiénes eran los pobres, quiénes eran los ricos y quiénes eran los que tomaban decisiones y eso es parte del modelo de Estado no no está, y eso hay que tenerlo muy claro exento del modelo de Estado y está más bien siempre dependiente del modelo de Estado, quiénes son los pobres quiénes son los ricos, quiénes son los desfavorecidos y cómo funciona, eh, cómo funciona la economía, la sociedad, la cultura y todo. Uh -huh. Las fuerzas armadas, la policía, si las tenemos y si no las tenemos, si tenemos salud pública de calidad, si no la tenemos, qué nos enseñan en el colegio, todo depende del modelo de Estado. Eh, teniendo eso claro, el, el Estado plurinacional eh, da inicio, no da inicio, es como el resultado de un proceso histórico que pretende reformular el Estado reconociéndonos a nosotros mismos y, y, y teniendo por, por primera vez un sentido muy profundo de identidad de quién er, quiénes somos los bolivianos. Es decir, queremos un Estado no modelado por los europeos, no modelado por los gringos, no modelado por los chilenos, ni por nadie más, sino queremos un Estado que reconozca cómo somos, quiénes somos, cuáles son las características de nuestras etnias, de nuestros grupos culturales, de nuestra madre tierra y de nuestro territorio, y así se funda. Si vemos los estados, si vemos nuestro estado antes del estado plurinacional con la constitución anterior, era un estado casi que copia y pega del que tenían todos nuestros países vecinos, que tenían un mismo modelo neoliberal. Era un estado que como todos, claro, eh, se basaba en el clásico derecho romano, no es que ahora no lo sigamos haciendo, pero teníamos las mismas pautas económicas, teníamos las mismas pautas sociales, no sé... Hicimos un tema en el 52, claro, con, con, el, con el tema de la reforma agraria y todas estas cosas, pero no dejamos de ser un Estado netamente neoliberal que eh, el Estado en sí siempre carga una ideología, y eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿no? El Estado neoliberal eh, cargaba una ideología de que, eh, y un, y un modelo de derechos porque la Constitución es quien nos permite tener un Estado plurinacional, y la Constitución es, como siempre yo lo repito, la base de los derechos de los bolivianos y las bolivianas. Y la Constitución antes nos decía, no, los, los aymaras no, no tienen por qué tener otros derechos distintos, no tienen, no, no son pueblo, no existen, los quechos no son pueblo, no existen, No, la, las mujeres no tienen por qué tener estas, estas digamos, facilidades legales, la madre tierra no es un sujeto de derecho porque antes de la constitución del 2008, por ejemplo, no teníamos cómo, si alguien quemaba las tierras, basarnos en ciertas leyes para decir la madre tierra tiene que ser respetada y es un sujeto de derecho, por ejemplo. Entonces hay que entender eso. El Estado plurinacional es el eh, inicio de un, de un reconocimiento de nosotros mismos y de que nosotros queremos hacer nuestro Estado a nuestra propia usanza y para nuestros propios beneficios. Porque ciertamente, y hay que decirlo, el modelo de Estado neoliberal era un Estado modelado por Estados Unidos justamente para que sea un Estado que entregue los beneficios económicos, sociales y de toda índole a Estados Unidos. ¿no? Y por eso se reformó el Estado. Luego, algo que me parece importante notar Rodi decía, eh, y es muy importante, que no se va a hacer un estado plurinacional de hoy a mañana firmando una ley. Y algo que siempre me llamaba la atención a mí es que tenemos ahora, desde, desde que tenemos estado plurinacional, estos letreritos en los locales, de todos somos iguales ante la ley. Y habría que preguntarse por qué tenemos que tener esos letreritos en los locales. Digo, si es, algunos, algunos derechosos, alias Pititas, me decían, pero ¿por qué hay que tener si no hay racismo y demás? No tenemos letreros en las calles que nos digan camine con los ojos abiertos, creo que todos lo sabemos, pero tenemos que tener esos letreros porque estamos en un proceso de construcción donde todavía en nuestra Bolivia actual no, se, no todos reconocemos a los aymaras como un pueblo, no todos reconocemos a los quechos como un pueblo y no, eh, y no nos podemos eh, poner, no, no podemos decir, bueno, el Estado plurinacional está porque ciertamente en los poderes, eh, en el poder político... Ya hay un, un, un, un componente indígena que está ejerciendo el poder político, desde que entran más al gobierno, claramente. En el poder económico, yo lo dije varios, varios días, creo que esta semana, ya no es lo mismo desde la fundación del Estado Plurinacional y, y años después, ya no es sinónimo en Bolivia ser indígena que ser pobre, pobre y lo era. Ya no es sinónimo en Bolivia ser campesino que ser pobre, y eso era un sinónimo. Y eso es una de las metas que sí ha alcanzado el Estado Plurinacional. Que en los poderes tengamos una diversidad de sectores sociales que antes no teníamos, porque teniendo un modelo de Estado neoliberal, los únicos que accedían al poder económico y al poder político eran los, los clásicos logieros o los, las, las clásicas personas de origen blanco o blanqueadas que tenían cierto capital económico. Entonces creo que si bien el Estado plurinacional no está concretado, hay muchas metas que nos hemos puesto y que hemos soñado en conjunto que todavía no hemos alcanzado, hay muchas metas que sí hemos alcanzado y el hecho de que ya ser pobre no sea sinónimo de ser indígena y al revés, es, un, es una meta del, del Estado plurinacional y que el poder político no sea solo ejercido por los mismos, ¿no? Eso, por ahora. Eh, si bien estoy completamente de acuerdo con lo que se dice de que es una construcción acumulativa, hacer un nuevo tipo de Estado y con tantas características diferentes en esa historia, ya son 14 años también, ¿no? Ya son 14 años, algo se ha debido hacer, entonces ahí yo les pregunto para ustedes individualmente cuáles son estos rasgos pues que deberíamos celebrar el domingo 22 de lo que se ha logrado con el Estado Plurinacional aquí ya Kiara nos daba una eh, el Estado Plurinacional ha permitido que una diversidad de sectores que antes no tenían representación política ahora pueden ejercer poder político según su criterio Mauricio Sí, eh, super corto porque tengo que decirlo dilo, dilo eh, existen tres corrientes constitucionales las, el constitucionalismo liberal que terminó marcando el, las constituciones de casi todo el mundo hasta los 40, el, el constitucionalismo social, que llegó en los 40, no quiero dar exactamente la fecha porque me voy a equivocar, uh -huh. pero donde en realidad justamente se empieza a hablar de, chablo liberal, entran en los derechos sociales. Entonces, desde el 40 en adelante, la, las constituciones, bueno, la constitución boliviana y todas sus reformas han sido ampliamente sociales, eso es algo innegable. Eh, incluida la, la Constitución de los 50, que igual no, no me acuerdo exactamente de qué fecha se modificó, tal vez fue el 61, uh -huh. y el 97 existe una reforma, 97 94, no me acuerdo, existe una reforma constitucional sumamente importante donde en realidad ya se reconocen a, las, a los pueblos indígenas. ¿94? 94, uh -huh. súper, eh, donde, donde ya se reconocen a los pueblos indígenas, entonces no es un tema de antes no existían o antes no habían derechos en la Constitución, porque en realidad no, a, a partir de, de Germán Bush, que existen demasiados derechos en la Constitución. Demasiado suena mal. Que existen muchos derechos y que está bien, ¿no? Ahora bien, respecto al tema de qué se ha logrado en estos 14 años eh, de, de Estado plurinacional, porque no es lo mismo que se ha logrado como Estado plurinacional que que se ha logrado como gobierno. No hay que separar, no es lo mismo Estado que gobierno. Eh, algo que se ha reconocido y que a mí me parece excelente, me voy a ganar dislikes de algunos amigos, es el tema de de concretar la huipala como un símbolo patrio, por ejemplo. A mí me parece excelente. Me parece que representa a una gran cantidad de personas, no a todos los bolivianos, pero sí a una gran cantidad de bolivianos. Y eso es algo que se, que se ha logrado y es excelente. Eh, pasa lo mismo con el patujú, ¿no es cierto? Que es una forma de apreciar al oriente. Me parece excelente. ¿no? Incluso hubo la polémica de por qué lo ponen en una bandera, no deberían. ¿Por qué no? Es un símbolo patrio. Está bien. Eh, a mí lo que me, y, y definitivamente existe un reconocimiento hacia lo indígena, hacia la diversidad, mucho más amplia. A partir del Estado, insisto, no a partir del gobierno, obviamente el gobierno influido, todo eso. Pero estamos hablando del Estado plurinacional. Se, se reconoce más la diversidad. Eh, eh, algo que a mí me molesta un poco, y con esto concluyo, algo que a mí me molesta un poco es que a pesar de que sí se admite mucho más en la Constitución, y posiblemente me equivoco, fuera de Estado plurinacional, no se menciona ni, ni dos veces qué es un estado plurinacional, cuáles son las características, qué se amplía por esto. E ese para mí es un error de, de la Constitución y en ese sentido se llega a dejar eh, un poco de lado a otras comunidades, comunidades indígenas que lamentablemente no son apreciadas y no son consideradas, todas las comunidades de... de indígenas del oriente han sido, siguen siendo relegadas como lo han sido durante 200 años, pero siguen siendo así. El norte de La Paz está olvidado. También en sus comunidades indígenas que están siendo ampliamente violentadas en sus derechos a partir de grupos mineros, grupos cooperativistas y otros. ¿no? Entonces, eso no se ha logrado. Se ha visibilizado mucho, pero no todo. Uh -huh. Sí, ya para entrar en materia y demás sobre el tema lo que estábamos queriendo plantear sobre qué es el Estado y cómo ha sido su evolución y cómo lo deberíamos entender al Estado plurinacional, creo que hay que entenderlo como una superación. El Estado plurinacional es innegablemente una superación del Estado republicano excluyente y eh, empobrecedor se podría decir vende patria que ha sido el estado republicano no un estado que no reconocía a, a, a la población como tal y era un estado que estaba estructurado en función a unas pequeñas familias y en función a cómo se han estructurado varios estados modernos como nos decía Kiar entonces cuando nos preguntabas qué podemos celebrar yo creo que podremos celebrar que el estado plurinacional es una formación consciente del inconsciente proceso histórico. ¿Qué queremos decir aquí? Que en sus inicios el Estado republicano ha sido estructurado por algunas familias, por algunos eh, sí, por algunas familias que tenían espacios de poder que han definido cómo iba a realizarse o cómo se iba a estructurar el tipo de gobierno, el tipo de Estado republicano con lo, la independencia de poderes y demás, ¿no? Entonces me parece que ahí estábamos en un Estado aparente, entrando a la concepción sabaletiana cuando nos dice que un Estado aparente no expresa y no representa la cantidad de la a toda la sociedad civil de un determinado país, solo a una pequeña parte y a unos pequeños intereses. En cambio, cuando un Estado se vuelve un Estado real, cuando un Estado adquiere fuerza, es cuando realmente... Este estado expresa la realidad de toda la población de un determinado país. Es decir, el estado plurinacional, al reconocer a las grandes mayorías, al reconocer a los pueblos indígenas, al reconocer a, a toda la sociedad boliviana y no solo a una pequeña parte que vivía en las ciudades, pues se ha fortalecido, no ha, ha podido generar un estado real. Nosotros tenemos que celebrar que el estado plurinacional es una construcción consciente y es el fortalecimiento de un estado, no. Ahora. ¿Cómo lo podemos ver nosotros? Esta diferencia entre Estado republicano, neoliberal, que representaba a pocas personas, y ahora este intento de construcción de un Estado plurinacional que busca representar a todas las personas, tiene grandes desafíos. Uno de los grandes desafíos que podemos ver es la pregunta que nos decía Alem, ¿no? si lo económico está bien ligado al Estado. ¿Cómo podemos diferenciar el Estado plurinacional con el Estado republicano o el Estado neoliberal? Claramente en la nueva constitución política del Estado nos emplea que los roles del Estado van a ser diferentes. El Estado ya no va a ser un, un, un ente que va a dejar hacer, dejar pasar. ¿no? El famoso Leicester Faire no va a existir, sino el Estado va a intervenir, va a haber la mano visible del Estado, va a ser banquero, va a ser productor va a ser inversionista, entonces lo económico también ha marcado a fuego este nuevo estado plurinacional, la nacionalización, pero uno de los grandes desafíos y una de las grandes debilidades, ya hablando autocríticamente, es que en el golpe de estado del 2019 se ha podido desmontar fácilmente todo el modelo económico, la inversión Pública, se lo ha retrotraído, se han intentado privatizar las empresas, eh, se ha condonado el tema de impuestos nacionales a algunas, a, a algunas familias, la corrupción se ha mantenido. O sea, hay muchos de estos males estructurales que nosotros podemos ver que. Si bien parten del Estado, el Estado no está siendo profundizado a cabalidad. El gran desafío hoy por hoy es profundizar el Estado plurinacional, es seguir en la pelea. Parecería que la pelea acaba el 2009 con la aprobación de la nueva constitución política del Estado, y no es así. La pelea sigue en las instituciones, sigue y tenemos que impulsarla. Por ejemplo, no tenemos, el Estado no reconoce a todas las personas que no tienen NIT, ¿no? a las empresas y demás cuando la realidad nacional, el Estado plurinacional debería reconocer que somos pues 80% de informalidad, pero esa informalidad no desde la lógica neoliberal, de libre mercado y demás, sino 80% de trabajadores que aportamos, los gremiales, pagan su tasa de su centaje, generan empleo, hay muchas de estas situaciones de la economía informal y que el Estado republicano no te lo generaba y no te lo reconocía y ahora el Estado plurinacional tampoco te lo estás reconociendo. ¿Por qué no tenemos un viceministerio de Economía Comunitaria? ¿por qué no tenemos algunos, eh, tenemos un viceministerio de igualdad de oportunidades, tenemos un viceministerio de, de pueblos indígenas y descolonización, eh, viceministerio incluso de justicia indígena originaria, pero en lo económico también no está viendo esa profundización, por eso yo lo planteo autocríticamente, hay un desafío, el Estado plurinacional tiene que seguir avanzando, no podemos conformarnos con tener el actual avance, hasta donde hemos llegado no podemos conformarnos con eso, sino seguir planteando mayores avances, porque hay el riesgo de que volvamos, y es el sueño, supongo, no sé si de los compañeros de la derecha, de la oposición o de, o de los que tienen intereses particulares y de grupo, de que vuelva un Estado republicano, oligárquico, que uh -huh. concentre la renta, que no redistribuya, que no genere equidad ni igualdad. Ojo, ese peligro siempre está latente. Por eso es que el día del de, 22, si bien vamos a celebrar, también tiene que ser un, una jornada de lucha, de defensa y de conciencia de que aún falta mucho por construir el Estado plurinacional. Uh -huh. Antes de darte la palabra... Alem, tenemos cuatro mensajitos, por favor. Los vemos en pantalla. Buenas noches, irreverentes. Tengo 62 años. En esos 14 años, desde que entró el MAS, viví en paz, vi progreso. Se realizó más escuelas, más hospitales. Se hizo estadio no machistas. Como dicen la oposición, se eliminó el analfabetismo. Ahora que de esos tres años que quieren volver a los derechistas, lo descalabraron al país. Ojalá de la oposición una realidad el estado plurinacional es para toda la gente no para unos cuantos atentamente carlos obando carlos muchas gracias por tu mensaje vemos el siguiente por favor sí. buenas noches de acuerdo con lo que dice kiara cuando dice las mayorías querían la constituyente mayorías perfecto pero cuando hubo el 21 f las mayorías dijeron no y por qué no se respetó la voz del pueblo mayoritario y si se hubiera respetado será que habría habido el supuesto golpe o fraude del 2019 supongo que es una pregunta mi pare, en mi parecer, la derecha no funciona sin la izquierda y viceversa. ¿Por qué no pensar en soluciones en vez de tratar solo culpables? Saludos, muchas gracias por su mensaje. Vamos al siguiente. Irreverentes, buenas noches. Tito Cari de Tarija, muy buenas noches, Tito. Eh, los escucho casi todas las noches. El Malco es un grande que explicaba cuando hablaba con Mesa, el que renunció tres veces a ser presidente por títere cobardía. No es el tema, pero Malco hablaba de dos bolivias. Escúchenlo y analícenlo y coméntenlo, chicos. Buenas noches. Muchas gracias. Mira, me parece una buena invitación a comentar el Malco porque justamente esta semana también estaba recordando su fallecimiento. ¿Algún otro mensaje? Perfecto. Lo más destacable de ser Estado Plurinacional es este cambio... Que destaca en lo originario? Esa identidad perdida que en la república estaba en decadencia. La oposición alguna vez dijo querer volver a la república, pero eso fue un discurso de demagogía. Así dijo Áñez para justificar el golpe de Estado. Muchas gracias. La izquierda dice que en Bolivia hay igualdad, entre comillas, por la constitución política del Estado, pero la verdad es que no la hay. La justicia solo ampara al que está en el poder. No hay justicia para todos, solo para algunos. ¿Qué hay del caso Fondo Indígena, los tractores de Salvatierra, el caso Rosa? Muchas gracias por su mensaje. Ah. Muchas gracias por cuatro mensajes. ¿eh? Creíamos que iban a tener menos. Ale. Uno o nada. Por ser viernes en la noche, pero qué bueno. Ale, ahora si tienes harto material para comentar. Sí, Mira. Me parece interesante lo del Malco, o sea, todo, cada análisis tiene un determinado momento. Las dos Bolivias fue un, un concepto muy interesante, una, un postulado muy interesante del señor Malco que mostraba, era un proceso, de, una lectura étnica de la, del postulado de las clases sociales entre la burguesía y el proletariado. Recordemos que Malco tiene una alta formación marxista, entonces ese era el postulado que sirvió como argumentos de la construcción o para interpelar el Estado republicano que sí estaba caduco. Negar y, y, y decir y, y acuchillar al Estado republicano es casi eh, autolastimarnos políticamente como Estado. Sin los procesos de Estado que hemos tenido, el Estado plurinacional tampoco sería visible, tampoco sería aplicable. O sea, todos estos momentos, en las etapas históricas que ha tenido Bolivia todos esos momentos han sido procesos de reflexión, de análisis y por supuesto de construcción de propuestas para ver la Bolivia que tenemos hoy por hoy. Entonces, veamos, a mí no me interesa mucho el tema de la constitución política del Estado porque se lo anda violentando cada, cada tanto de tiempo por los intereses partidarios. ¿Qué me interesa del concepto de lo plural? Lo plural me parece interesante en función a, de la interpretación de Estado sigue, sigue mostrándonos que lo plural étnico está sujeto a, entre lo rural y lo urbano. Y esa mirada me parece un poquito ya, eh, ¿qué se dice?, reducida, porque no estamos analizando cuál es la compleja realidad de Bolivia. ¿Dónde están las grandes masas, las mayorías, empobrecidas o no empobrecidas, en el campo o en la ciudad? Procesos migratorios son muy fuertes y los procesos migratorios eh, mineros y campesinos han dejado casi inhabilitadas de la relación económica de estos dos sectores, la minería estatal y, por supuesto, el, el campesinado. Los procesos de migración son muy fuertes. Concepto claro, la papa que consumimos en gran parte, por lo menos en la, la mayoría del consumo mercantil, es papa peruana y eso no lo vamos a negar. Verdad, Entonces, eso es un reflejo del proceso de migración. Segundo elemento, me parece interesante empezar, no lo he leído, de seguro hay algunos postulados, pero no lo he encontrado, donde muestra, se puede empezar a reflexionar que la pluralidad urbana tiene conceptos muy interesantes. Eh, tengo algunas, algunos datos bien simpáticos. Pichacani, un municipio de cerca de Patacama, ya no recuerdo el nombre, tiene un alto nivel de migración hacia... Eh, Achumani. Viven en Achumani como barrios muy grandes. Siguiente, Apolo, tenemos un barrio entero de migrantes de Apolo en cerca de Villa Copacabana, San Simón B. En El Alto tenemos varias zonas nuevas que son migrantes comunidades casi íntegras que se van consolidando de manera urbana. Y estos mismos hacen dos cosas interesantes. Primero, reproducen sus costumbres políticas por lo menos con las que más tengo relación y por supuesto generan amalgamas políticas, perdón, amalgamas sociales para interactuar con el mundo económico y guste o no guste o no la economía que tenemos sigue siendo del sistema de mercado llámele liberal llámele neoliberal pero el intercambio de intereses para el crecimiento eh, progresivo y hacerse capitalistas es constante el alto santa cruz nos muestra y nos refleja que este tipo de construcción de capitales familiares se sigue consolidando socialista no es pluralista eh, de, o por lo menos eh, pluralista en el marco de la constitución política del Estado, no lo es. Ya el compañero Rodney mismo nos dijo que estos elementos son procesos que se pueden empezar o se están empezando a desarrollar. Por consecuencia, en lo social sí hay avances, sí hay avances de reconocimiento, pero no de análisis, porque el reconocimiento del Estado rurales y urbanos sigue esa lectura, cuando en realidad el conflicto ya es urbano-urbano. Y eso me parece de debate de análisis. Nada más. ¿Quiero? Ya. Eh, como un poco estaba planteando al final de mi anterior intervención, lo importante eh, en el fondo del Estado plurinacional es que en todos los poderes que cambian el país y que, y que determinan lo que hace el país o no, eh, tengamos pluralidad de actores, es decir, que en el poder económico, político, cultural... Tengamos a los actores que fueron históricamente desfavorecidos por el Estado, campesinos, indígenas, población afrodescendiente, etc. Y tengamos a los que fueron más o menos no tan desfavorecidos, que sé yo, clases medias bajas, clases proletarias, urbanas. Y tengamos a los que, bueno, siempre fueron favorecidos, pero que todos estemos en esas y podamos ejercer poder y estemos en esas esferas de poder. Y no tengamos un Estado jerárquico en los que claramente cuando, no sé, tú nacías en el campo y eras indígena Nunca ibas a poder ejercer poder y nunca ibas a poder cambiar ni el Estado, ni el poder político, ni el poder económico, ni nada. Tenías que asumir lo que se te daba y si se te querían pagar como buenos neoliberales 100 pesos por tu trabajo, tú no decías nada, tomabas esos 100 pesos y no, y, y no podías cambiar nada para tu sector. Eso en primer lugar. Luego Mauricio decía que a partir de la, que en la constitución de Bush, por ejemplo, teníamos demasiados derechos. Y está bien lindo, hay en muchas constituciones, en todas las constituciones dice que todos tenemos que recibir cosas, que todo es muy bonito, muy bello y muy lindo, pero eso no se traduce en que eso sea realidad, no, no se traduce en que todos seamos iguales, eh, nos pueden decir en ese sentido que tenemos derechos y eso no es cierto. Eh, claramente, en, como bien Rodi lo decía, la Constitución nueva del 2008 establece muchos más derechos, pero eso no necesariamente es cierto. Y eso hay que tenerlo muy en claro porque la, la plurinacionalidad es una construcción social y el golpe de Estado del 2019 fue justamente un intento de una fuerza económica más que política de destruir e intentar que esa construcción social que se empezó a construir después, ya desde el 2006 no se empezó a construir el Estado Plurinacional desde la Constitución, esa construcción social que se venía construyendo con los logros que voy a mencionar después, no se termine de, de construir y por eso tenemos un Áñez que dice Biblia y que saca a lo indígena del poder y que vuelve con un discurso de que la República y la Biblia y las costumbres y corta las medidas económicas que, en, que, en lo posible, en la, las que podía cortar, que eran medidas económicas del modelo económico, social, comunitario, productivo, que también tiene que ver con el Estado Plurinacional y toma medidas neoliberales. Hay una cosa que hay que entender que, que, que Alem parece que no entiende bien, porque Alem lo que nos plantea es que algo es neoliberal porque nosotros ganamos dinero, o, o que Bolivia sigue siendo neoliberal porque hay empresas que ganan dinero. Y eso no es cierto. Eh, una de las bases del Estado Plurinacional es justamente la redistribución económica. ¿Eso qué significa? significa que el dinero que gana el Estado no se queda para los cuatro blanquitos de siempre como era antes, y más allá de que solo el dinero que, que gana el Estado sí se redistribuye, y sobre todo se redistribuye en función a las vulnerabilidades. Eso quiere decir que, como bien eh, señalaban las personas que mandaban mensajes, no es por nada que tenemos analfabetismo cero hoy en el país, no es por nada que en el tiempo del neoliberalismo había cero escuelas casi en el área rural, y hoy tenemos escuelas en el área rural, que había mil kilómetros de carretera en todo el territorio nacional, obviamente no en el área rural y hoy tenemos 8000, que no había alcantarillado en el área rural y hoy lo tenemos, porque ese es el modelo plurinacional que pretende, no o sea, que pretende sacar ese desbalance y esa brecha entre lo rural y lo indígena materialmente uh -huh. y entre lo, entre lo urbano. Luego, por otro lado, eso, eso es lo que hay que entender. Antes los empresarios pagaban lo que se les daba la gana a las personas eso era neoliberalismo, ahora los empresarios si ganan X de ganancias tienen que pagar un porcentaje de ese X a sus empleados, eso es un nuevo sistema que no es neoliberalista luego para, y para concluir, eh, ya mencionaba un poco de los logros del, del, del Estado Plurinacional que me parecen esos cero analfabetismo, muchas mejores condiciones para el general y las mayorías de la población pero lo que hay que entender es que no se hace porque se le ocurrió, no sé, a alevo, decir, vamos a hacer plurinacionales y lo vamos a hacer bonito y les vamos a dar escuelas a los, a los niños en el área rural, sino que realmente la constitución del 2008 es la primera constitución que se hace a partir de un proceso plural. Es decir, antes del 2000, ni siquiera el 50% de los bolivianos votaban en las elecciones. Porque obviamente la mayoría rural ni siquiera le interesaba porque teníamos los famosos partidos de Cheque que gobernaban con el mismo neoliberalismo eh, de, que, que nos mandaba Estados Unidos. Pero después del 2000 com comienza, perdón, comienza un proceso de pensar un, un nuevo país y ahí es que se concreta la constitución, pero con un proceso donde participa todo el país y con una constitución que por primera vez es hecha por todo el país y no por los plaquitos de siempre. Y por eso cambia la realidad. ¿no? Eso nada más. Bien, yo tengo varias preguntas. Lamentablemente, estamos a 10 minutos. Entonces, vamos a hacer algo diferente. Voy a pedir que eh, producción nos ponga el cronómetro de un minuto. Vamos a hacer dos rondas de un minuto. ¿Ya? ¿Les parece para que puedan para, para, para, para, para, para, para encajar las preguntas que tengo? La primera es que, eh, como ya mencionaron mencionado un poco aquí los, los compañeros, los irreverentes, eh, hay constituciones como la de 1826 boliviana, que decía todos los bolivianos y bolivianas somos iguales ante la ley, pero si las condiciones materiales de este país no lo permitían, pues eso no iba a ser real. Un claro ejemplo, decía que todos eran los iguales ante la ley, pero porque el país no tenía con qué sobrevivir, siguió viviendo del tributo indígena durante muchas décadas todavía, porque de eso se mantenía el Estado, de que la gente del campo pague un tributo, ¿no? Entonces, el Estado, es, es, eso es... Una verdad para todos. No hay una transcripción literal de una construcción a la realidad, así inmediatamente, como ya lo dijeron acá. Pero entonces, el Estado plurinacional, algunas cosas se han concretado, otras cosas siguen pendientes. Pero, ¿qué es la sociedad plurinacional hoy en día? O sea, 14 años después de eso, ¿cómo se ha transformado? Ya Lem nos soltaba algunas cosas, ¿no? Dice, oh, lo, se ha vuelto urbano, urbano, por ejemplo, ¿no? Es una pregunta compleja, lo sé, para un minuto, pero para que reflexionemos con la gente que nos ve... ¿Cuáles son los nuevos paisajes de la Bolivia que vivimos hoy día? Que sin duda es distinto a 14 años atrás. Entonces, eh, vamos contigo, Rodi, ¿te parece? Sí, sí. Tenemos minuto, por Desativo favor, en el pantalla. Claridad. Me dice. Uh -huh. <risa> ya. Ahí está. Ahí está. Adelante. Vale, vale. Ya. Sí, en base a que, qué es la plurinacionalidad, creo yo sencillamente que primero, la plurinacionalidad es... En símbolos o en parte simbólica, algo que Áñez tocó en el, en el 2019, quemó la huipala, que estaba... Eh, izada en las plazas en Cochabamba también y eso ha generado una de los de las reacciones más fuertes eso ha, eso ha servido para unificar incluso la lucha de toda esa gente que se ha vuelto eh, a sentirse excluida de un estado uh -huh. ¿no? entonces yo creo que ahora la, la plurinacionalidad va a empezar a surgir y creo que está aquí en la mesa es el bolo que tiene acá el compañero la coca podemos ver de que antes en Santa Cruz no, no tenían, o sea, incluso era como un símbolo de que solo en el campo, como dice Alem, ¿no? urbano y rural, solo en el campo donde se, se coquea y demás. ¿no? Entonces, hay algunas tradiciones que se han asimilado en la población, en las clases medias, que eran muchas veces del sector rural, digamos, ¿no? o, de, o de los que decían los marginados y demás. ¿no? Pero como ahora una no mezcla, como una... Sí, como un sincretismo. Un no sincretismo. Sí. ¿Ya? Oye, Mauricio, vamos tradiciones. contigo. Tradiciones. Sí, bueno. Espérate, cronograma en pantalla, Quiero haber entendido tu pregunta. No voy a decir nada más. Hasta la sociedad estar, se ha transformado. Sí. ¿Cuál es la nueva sociedad en, ma en el marco del estado plurinacional? Adelante. Sí, mira, Sí, yo, yo, yo, justamente, creo que la sociedad sí se ha transformado desde un punto de vista, insisto, de diversificación totalmente. Uh -huh. La diversidad creo que ya no es vista con malos ojos, ya no es vista con extrañeza. ¿Cuál es mi problema? Que existen sociedades que lamentablemente no, no, no han cambiado, han mutado. Uh -huh. La oligarquía ya no existe, está en el poder, es una oligarquía azul. La, la señorita que se hizo vacunar con privilegios, que con privilegios trabaja en la Procuraduría, es hija de un expresidente, eso es una oligarquía. Salvatierra, oligarquía. La oligarquía sigue existiendo, pero ahora es azul. Esa, esa es una pequeña diferencia de la sociedad que, que a mí me molesta un poco porque hay que eliminar a, a las oligarquías. Y eso, uh -huh. por tiempo. Vale, gracias, Mauricio. Bueno, tenemos unos cuantos segundos más. De, debimos debimos, debimos de haber consolidado un Estado-Nación Boliviana. Volver al 52. Nación boliviana, nación boliviana. Que, que Bolivia sea nación. Bueno, quieras ahí tienes más material. Zavaleta lo dice, ¿no? Dios. no me Va a mí. Vamos con la cronómetro, por favor. Adelante. Bueno, no saben cuánto me gustaría poder responder aquí a algunas cosas que me parecen barbaridades vertidas por los compañerillos de derecha, pero tengo un minuto. Es una sociedad la que tenemos ahora después de un proceso, como digo, el Estado plurinacional no comienza con la Constitución, comienza mucho antes, comienza con una organización social que eh, hace que y, y, y claramente se concreta en que tengamos una pluralidad de actores mucho más grandes en el poder político y económico, y en el poder cultural se está entrando, pero hay que cuestionar el tema de los medios de comunicación hegemónicos, racistas y clasistas que tenemos. Tenemos una sociedad con menos desigualdades, con mayores condiciones materiales para los campesinos indígenas, pero lo que hay que preguntarnos es, ¿tienen las mismas condiciones que los blancos platudos? Aún no, y para mí, en eso tenemos que poner en el ojo, poder judicial, que obedece al dinero todavía, policía que obedece al dinero y al la derecha todavía hay militares eh, y también las desigualdades con las mujeres en materia de género. Creo que esos son los últimos, los últimos, bueno. lo que tenemos que tener en vista. Una justicia Gracias, patriarcal. Y por último, en esta ronda, Alem, vamos con el cronómetro Ya, ya, ya. Ah, Dos elementos concretos. Hay mucha gente platuda, comerciantes de la nueva camada, que no les interesa la política. Entonces, Tampoco se los puede criticar de que son platudos y quieren el poder. Me parece una mirada muy mediocre. Blanqueados platudos, he dicho, por si acaso. Siguiente. Muy importante. Blancos pueden ser todos. Leamos Blanqueados. A Silvia, leamos a Silvia Rivera y podemos entender de muchas formas. Siguiente. En el Estado republicano, o en el sistema republicano, Fausto Reynaga, Remedios Loza, Víctor Hugo Cárdenas, Felipe Quispe y el señor Evo Morales ganó el proceso electoral en ese sistema. Mal estuvo, faltó representantes políticos, quizás la, la coyuntura no les favoreció, puede ser un debate. Siguiente, las dos Bolivias que ha planteado en la pregunta del señor Felipe Quispe eran, una, eran un postulado que generaba una lectura muy interesante en su momento. Hay dos Bolivias, la que nos gobierna, en mis palabras, pero es un debate más grande, las que nos gobiernan y los que obedecemos. Se cambió el actor político, ¿mejoró el sistema de Bolivia? ¿Cambio o seguimos viviendo en esas dos Bolivias con una gran diversidad? La pregunta es, busquemos cuál es el punto de la polaridad ahora. Muy bien, gracias. gracias. Muy bien, la siguiente pregunta que quiero hacerles, que es un poco por lo que ha estado pasando en los últimos meses en el contexto nacional, eh, que ahora hay un nuevo proyecto que quiere disputar el horizonte boliviano, el horizonte emancipatorio boliviano. Vamos a decir que por un lado tenemos... Estado plurinacional, con ya algunos años de construcción, pero todavía le falta mucho para ser consolidado, de acuerdo aquí a los irreverentes. Pero también tenemos ahora el federalismo como la otra alternativa para superar las contradicciones de nuestro país. La pregunta clara. Estado provincial, federalismo, complementarios, diferentes. ¿Qué es uno que es otro? Ahora empezamos de este lado. Empezamos contigo, Mauricio. Cronómetro en pantalla, por favor, para tener un minuto. Uh -huh. Dale. Ya no estamos respetando el cronómetro, eso es grave. Eh, el, el federalismo no es contradictorio de Estado, de estado plurinacional. Uno, un Estado plurinacional puede ser federal. Una cosa es un modelo y otra cosa es una forma de Estado. ¿no? En ese sentido, yo creo que. Se, yo, no estoy, yo no estoy muy de acuerdo con el federalismo, pero no es que es o A o B. Es como, insisto, el falso debate de o eres república o el Estado plurinacional. No, seguimos siendo república. Nuestra forma de organización política sigue siendo republicana. Y eso es bueno, es bueno que no seamos una monarquía, es, bueno la, es buena la división de poderes. En el caso del federalismo, yo creo que en todo caso no quebraría, no quebraría el Estado Plurinacional. Y posiblemente es hacer una buena figura y una buena estrategia para los federalistas de Santa Cruz y de Potosí. Decir el federalismo es una complementación del Estado Plurinacional. Amplías derechos, diversificas derechos, atribuciones. Uh -huh. Sería interesante que lo tomen por ahí, ¿no? Uh -huh. Muy bien, gracias Mauricio. Eh, dice complementario. Pero bueno, y recuerdo que el federalismo... Podría ser, podría ser, que serían los departamentos, se volverían gobiernos federales. Pero el Estado Plurinacional, aquí lo recuerdo, tiene una fuerte presencia en el municipio, ¿no? Los uh -huh. municipios son muy poderosos en el Estado Plurinacional. Pero ahí vamos contigo, Kiara, ahora. Vamos con cronómetro un minuto. Adelante. Bueno, um, a ver, eh, la sociología tanto como la antropología han dado años de su vida intentando definir qué es una oligarquía y una oligarquía, aquí tengo la definición, es un conjunto de empresarios y sujetos acaudalados que suelen actuar en conjunto para la defensa de sus intereses. ¿De qué o sea que podemos hablar de oligarquía azul como nos dé la gana, pero eso no quiere decir que sea correcto. Se puede hablar de nepotismo y lo que tú quieras, pero oligarquía es una cosa y es un empresariado que se defiende a sí mismo. Luego, hablando del federalismo, la complementación, eh, es falso que se quiera federalismo. El federalismo es una, es una manera de descentralización y eso lo tenemos. Camacho no ha... Ejecutado el presupuesto que tiene como gobernador Que es parte de la descentralización del Estado Se le está dando del Estado Central Un presupuesto para que lo ejecute y Por Santa Cruz Lo que se quiere camuflar en el discurso de federalismo Es que la oligarquía justamente Quiere tener de nuevo poder Sobre el Estado Central No se quieren separar, no quieren tener un poder Aparte por Santa Cruz, quieren tener poder Por todos y todas las bolivianas Gracias Kiara